Por si tu vida vuelve De Ramón Martínez Cuando mañana no te acuerdes de mi nombre Cuando no vean tus ojos la risa de la vida Cuando la duda tiemble tus rodillas Cuando tus manos no recuerden las mías Cuando tu piel no sienta las caricias Cuando la noche ciegue tus pupilas Cuando el silencio inunde tus oídos cuando los días se confundan con heridas, cuando todo sea un sueño disipado, cuando el sol no dore tus mejillas, cuando el mar sea un eco del pasado, cuando no me mires como tú me miras, ahí estaré apostado en tu silencio por si vuelve tu vida, aunque sea un instante a cruzarse con mi vida.